reconocer a todos los padres, abuelos, tíos, hermanos que estuvieron en toda esta trayectoria para que ustedes lograran eh, esta meta que hoy estamos reconociendo, el College Scout Bureau y felicito a, a Jerry como apoderado, al coach que aunque no está en el día de hoy también Reconocemos su trabajo, su esfuerzo. Yo sé que esto no es un trabajo solamente de los jóvenes, porque realmente, si no por los sacrificios de los padres, o abuelos, o tíos, que los llevan al parque y los motivan, y los dirigentes que sacan de su tiempo personal muchas veces para dar la villa extra, eh, son un sinnúmero de factores que los ha llegado a alcanzar. Y queríamos hacer esto especial porque diferente porque cosas como esta es lo que debemos estar resaltando. Las cosas que nos unen, el deporte, poco a poco siempre van a estar bajo las manos de, de sus familiares. Pero va a llegar un momento en la vida de que todas estas experiencias que ustedes están adquiriendo a través del deporte lo van a usar para el futuro. A lo mejor alguno de ustedes sea el próximo Roberto Clemente, Dios quiera, o varios de ustedes lo logren. Pero eso depende de cada uno de ustedes y cuánto quieren sacrificarse para llegar a esa meta. Visualizarla y trabajar para alcanzarla, porque no solamente es soñar con ella, es que tienen que trabajar día a día para lograr esa meta. Le doy gracias a los papás, a los muchachos, por el siempre y seguir trabajando con la, con la niñez. Gracias, Frankie, eh, por, la, por la invitación. Este, no lo esperaba que fuera así. La experiencia que se van a llevar estos jóvenes hoy, yo sé que se les va a quedar por el resto de su vida. Hoy ustedes se eh, añaden a esta celebración y gracias a nuestro eh, representante Frankie eh, que está haciendo lo propio por mantener ese, ese velar por ustedes, por sus familias y le agradecemos a sus padres y aquí en la Cámara de Representantes, bienvenido, muchas bendiciones.